No está preparado para el mercado hispano, pero oye, es dinero. El dinero da igual de dónde venga, si viene de alguien que habla español o de alguien que habla que inglés. A mí me da igual, el dinero es el dinero. Este método te voy a mostrar cómo vas a poder hacer anuncios gratis y ganar unos buenos dineritos por semana sin pagar absolutamente nada de publicidad. Te voy a mostrar la oferta que debes promover, la landing que debes usar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 con tus amigos y a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas organizado muy, muy rápido. Y sin más dilación, vamos a ver qué es este método de anuncios gratis para ganar hasta 400 dólares por semana. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra oferta. La oferta la tenemos en Clickbank. Ya sabes que Clickbank es un marketplace con un montón de productos digitales que puedes promover sin ningún problema vamos a Clickbank, esto es Clickbank tú te puedes hacer una cuenta gratuita le des en sign up y aquí mira, es 100% gratuito unirse Tú te, te, te suscribes, eliges el país en el que estás, tu nombre, tu apellido teléfono, bla bla bla y eso es todo, no te hacen encuestas no te hacen entrevistas, no te llaman a tu casa, nada simplemente te suscribes y se acabó te pedirán que confirmes tu correo, eso sí, y eso es todo. Yo ya estoy en Clickbank. Voy a ir a mi cuenta, esta es mi cuenta de Clickbank, y vamos a ir al Marketplace. Te vas hasta arriba y donde dice Marketplace, le damos clic, Marketplace. La fuente de tráfico que te voy a presentar hoy, únicamente es apta para productos de MMO, es decir, Make Money Online. Eso está muy bien, porque nosotros vamos a promover un producto específico para hacer dinero online. No la he probado con otro tipo de productos, así que no puedo asegurarte de que sirva, pero con este sí. Me voy a ir a la parte de la izquierda, donde están todas las categorías, ¿ves? Categorías. Y en las categorías yo me voy a ir a e-business y e-marketing. Le vamos a dar clic, nos vamos a la derecha, nos aparecen todos aquí, lo puedes poner por rank, o lo puedes poner por gravedad. Da igual. Y ya van a aparecer aquí una serie de ofertas. ¿Ves? Clickwell System. Write Up Reviews. Hay un montón. Nosotros nos vamos a ir a la página número 2. En la página número 2 está la oferta que te voy a mostrar. Página número 2. Y vamos a llegar a esta oferta que se llama New Optimized Recession Profit Secrets. ¿Por qué me gusta esta oferta? Paga bien. La gravedad no está nada mal. 35. Y además, mira, es recurrente. Ya sabes que yo me encantan las ofertas que son recurrentes porque la gente paga y yo gano una y otra y otra y otra vez. Nos dice que el funnel está genial, así que vamos a promover esta oferta. Para promoverla es tan sencillo como darle clic en promover. Le damos clic en promover y atento, aquí viene el primer secreto. Mira cómo pone landing page, preview, name y descripción. Y aquí hay el default, la oferta por defecto, la página, la landing principal. Y hay dos landings adicionales, el regalo 1 y el regalo 2. Si le damos clic, nos va a poner el previo. Mira qué bonita es. Mira. Sí, quiero hacer dinero durante esta recesión. Reclama gratis tu remedio para la recesión ahora. Es como recibir 100.000 en un paquete de estímulos. Gracias, bla, bla, bla. Ahí está la página. Muy bonita. Es súper bonita. ¿Vale? Esa es una. Y el otro es este, el free Give 1. Vamos a dar clic para ver el previo de la oferta. Mira los colores que tiene, el Golden Ticket del, del siglo, Fast Track to World. Simplemente entra tu email, tu email y vas a recibir el Golden Ticket directo a tu inbox con valor de 39 dólares. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esta página también está muy bien. Así que en este caso yo voy a pedir esta. Esta es la que yo voy a promover. Y le voy a dar clic en Generar Hub. Lo tenemos aquí, lo voy a copiar copiado, ¿Ves? Está copiado. Me voy a guardarlo en un blog de notas. Me lo pongo aquí. Y le voy a poner enlace a la oferta que voy a promocionar. Tú tienes la opción de elegir otras ofertas. Todo lo que sea Make Money Online va genial. ¿Vale? Pues nosotros vamos a usar esa. Ya la tenemos. Y lo segundo que vamos a hacer es irnos a la fuente de tráfico. Le voy a ir a la fuente de tráfico la fuente de tráfico es esta te la voy a mostrar ahora mismo es el sitio Word profit Word profit no te preocupes que aquí abajo yo te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ningún momento del video. viene el home Join Free, que es lo que nosotros vamos a hacer, y un montón de cosas. Los servicios, por si quieres verlos, pues ahí están, servicios, websites, Affiliate Marketing, Sales Training, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y nosotros vamos al Join Free. Clic en Join Free. Vamos a poner nuestros datos y el email. Que te voy a tapar desde luego. Le vamos a dar a Get Starter Now. Y mira, nos pasa esta siguiente página que dice estamos casi listos para ti. Queremos asegurarte de que realmente eres humano. Acepta, bueno, lee y acepta nuestros términos de, de condiciones y revisa el recaptcha para que te dejemos entrar. Entonces, voy a dar que sí, que no soy un robot. Voy a resolver los dobles catch que me ponen motocicletas. Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Esta no. Bueno, sí hay un trocito, pero eso siempre... Y le vamos a poner el captcha. 7, 7D73W. Y la completamos. Complete my sign up. Eso es todo. Y ya está. Y fíjate que se nos abre aquí un área de chat automática. Está en directo. Si yo me pongo a chatear... La gente me responde, pero lo que nosotros queremos de aquí, de este sitio, es la parte de la izquierda. ¿Ves esta parte? Y nos dice Free Classified Ads. Le damos clic a Free Classified Ads y le damos a Place Ads for Free. Le damos clic. Ya tenemos aquí este sitio de clasificados y dice que tenemos 1480 sitios para que nosotros aparezcamos ahí. Simplemente le vamos a dar clic en Post App. Y aquí viene que yo tengo que poner el título de mi anuncio y el contenido del anuncio y la URL. Como todavía no tenemos la landing, vamos a hacer la landing. Tú la puedes hacer donde tú quieras. Yo la voy a hacer en Systemayo. Esto es Systemayo o System.io. O so, como muchos lo conocen, y tú puedes hacer aquí embudos gratuitos y enviar correos gratuitos y construir landing page gratis. No hay ningún problema. Aquí tienes todas estas opciones. La puedes tener en español si tú quieres. Mira, le ponemos en español y ya lo tenemos. La manera más fácil y rápida de hacer crecer tu negocio es gratuita. Tiene una versión gratuita que es más que suficiente para lo que nosotros vamos a hacer. Yo tengo la versión de pago porque yo tengo muchísimas cosas en mi constructor. Pero con la versión de pago funciona exactamente igual. Me voy a ir a mi cuenta y te voy a mostrar el embudo que he construido. Este es el embudo que he construido. Es muy sencillo hacerlo. Te lo voy a mostrar ya terminado. Le Vamos a dar clic a ver. Mira lo que bonito. This golden ticket system paste. 500, bla, bla, bla, bla, bla. Y he construido un quiz. Es una página quiz, muy sencillita. Estás buscando cómo hacer dinero online. Sí, cuánto tiempo por día puedes dedicar. Eh, dos horas. Cuáles son tus metas a corto plazo. Y ya le ponemos aquí, tal, tal, tal, tal, simple day. Y viene la página, la última que es felicitaciones. Clic en el botón de abajo para acceder al Golden Ticket Method. Y ese Golden Ticket Method es, es este que nosotros tenemos aquí me voy aquí, fíjate que lo tenemos new, bla bla bla mira, es esta, como ves es exactamente la copia del texto, get your free ticket golden and access to bla bla bla y en nuestra paginita está this golden ticket system page bla bla bla bla bla ves, ahí está, súper bonito y cuando le dan clic aquí allí es clic. fíjate cómo en la parte de abajo, aquí en esta parte va a aparecer el enlace de Clickbank. Le darán clic y llegarán a la oferta de Clickbank, que es esta, justamente la que estamos promoviendo. Bueno, ¿cómo se hace la página en Sistema Yo? Facilísimo. Simplemente le vas a dar a crear un nuevo embudo. Vamos a ponerle eh, CB de Clickbank. Voy a decir que sea para construir una audiencia. La voy a poner en dólares, aunque esto no es importante. Y le damos a crear. Aquí podemos elegir una plantilla o poner una en blanco, una página en blanco. Para nuestra página voy a usar esta, pero la voy a retocar del todo, así que le voy a dar a Select. Ya la tenemos aquí, esto lo voy a eliminar porque no me hace falta, confirmo. Y esta página que se llama Squeeze le voy a poner oferta CV. Tú le pones el nombre que tú quieras, le das a Guardar y vamos a darle clic a Editar. En editar, fíjate que es esto así. Todo lo que está aquí lo voy a eliminar. ¿Ves? Este renglón fuera. Fuera. El fondo este también lo voy a eliminar porque no lo quiero. Fuera. Y esto, esta sección. ¿Ves? Que está aquí la sección. Cuando se ponga en verdecito, le voy a dar aquí este botón. Y el inner background le voy a quitar. La imagen fuera. No quiero imágenes. Y también voy a quitar el inner background. Le voy a dar a la, al prohibido. Y ya está ya lo tenemos ves el rojo tú lo ves pequeñito porque estoy trabajando una pantalla más pequeña para ponerlo en rojo me voy aquí ves a este simbolito le doy clic y elijo el color rojo ahí está mira lo vemos ahí detrás ya está vamos a ponerle subtítulo con la letra A ves le doy clic sin más y ya me lo pone aquí no importa dónde lo ponga ya lo tengo lo vamos a poner más grande en un tipo de fuente más bonito el botón lo eliminamos. Ponemos el subtítulo en lato, por ejemplo. Lato. Bonito. Lo ponemos a 29 o 30. Vamos a ver con 30 cómo se ve. Un poquito menos. 28. Bien. Ya lo tenemos esto. Tenemos esto, otro. Y vamos a poner la encuesta. En Sistema Yo la encuesta es muy facilito. Te vas aquí abajo donde dice Survey y le das clic. Y automáticamente te la pone. ¿Ves? Pregunta, respuesta. Además, le vamos a dar clic a donde dice editar las preguntas. Y aquí dice, pon tu primer pregunta. Entonces simplemente me voy aquí. Estás buscando hacer dinero online. Control C. Me voy al editor. Lo pego. No le pongo subtítulo. Las respuestas van a ser yes y no. aseguremos de poner primero el yes. Fuera. Eso es todo. Me voy para acá. Y ves que dice add question, le pongo otra, pongo la pregunta número 2. La pregunta número 2 va a ser cuánto estás dispuesto a poner diariamente de tiempo. Ahí lo tenemos. Y la las respuestas son menos de 30 minutos. la estoy copiando, pero tú las puedes poner menos de 30 minutos hasta dos horas. ves una, una Adicionamos una respuesta, adicionamos otra. Más de dos horas Lo ponemos. Nos vamos para atrás. Adicionamos otra. Como ves, es muy fácil. Y, simple, y ya llegamos a la felicitación. Bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, en el editor, esta la elimino. Con estas dos ya tenemos de sobra. Y simplemente damos a cerrar. Sin más, lo guarda solito. Ves, ya está. Y aquí dice, display final step, vamos a desplegar un paso final, y el paso final está aquí, en esta otra zona, ya tenemos el survey, y ahora vamos al final step, clic en final step, y en el final step, nos pone este formulario nosotros no queremos un formulario lo que queremos es enviarnos a la oferta así que vamos a ponerle felicitaciones es dentro de este, vamos a ponerle Congrats, perfecto, luego el subtítulo, aquí, este subtítulo, nos vamos al editor, lo pegamos, esto lo vamos a quitar, fuera, este, fuera, lo quitamos, y, y el botón le vamos a dar clic y vamos a poner donde dice next step url, no, le vamos a decir open url. Y aquí vamos a poner la URL que nos habíamos reservado aquí. Vamos a copiarlo. Lo ponemos aquí. Ya está nuestro enlace ahí. Súper bonito. Y vamos a ponerle el texto al botón. El texto del botón está en la parte de abajo. ¿Ves? Vas hacia abajo. En donde dice tipografía vas a encontrar el texto del botón. Vamos a copiar el que tenemos aquí. Yes, bla, bla, bla, bla, bla. Aquí. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a copiar el subtítulo, el subtexto. El subtítulo del botón lo ponemos donde dice sub, subtext, subtext, ahí está todo bonito, lo dejamos tal como está. Podemos hacer la fuente más grande, mira, font size, lo vamos a poner de 24, aunque salga, aunque haya dos, dos líneas, está bien así, listo. Y aquí nos hace falta poner una imagen, vamos a poner la imagen inmediatamente después de este texto. Entonces me voy aquí, me voy a donde dice elementos, donde dice imagen, lo arrastro aquí, ¿ves? justo ahí o justo ahí, da igual, y me va a poner un espacio para la imagen. Yo ya la tengo, así que simplemente la arrastro, ahí, ¿ves? ya está, le doy a insertar y ahí lo tenemos. Este texto tiene que ir para allá y esta imagen aquí, así que simplemente cojo y la arrastro, sin más, ¿ves? la arrastro, la pongo ahí justo donde yo la quiero y eso es todo, mira. Súper fácil, este espacio no me gusta, así que lo quito. Aceptamos, ya estamos, guardamos los cambios y ya la tenemos perfectamente lista. Lista para empezar a trabajar. Si yo le doy a ver en este botoncito, aquí la tenemos, mira. This golden ticket system, bla bla bla bla bla, are you looking for? Yes. Ob Genial, le doy a clic y me va a llevar a la página B. Recession Profit, fantástico, ya está aprobado el, el embudo está muy bien, puedo embellecer esta parte de la encuesta si yo selecciono ves que aquí abajo dice Survey y está en amarillo y justo arriba dice Row y el Row que está en azul le voy a dar clic aquí y le voy a poner esos colores que tiene y es con un borde, ¿ves? Border le vamos a poner Dashed o dotted, dotted es con puntitos y dashes es con líneas color rojo para que se vea bonito ahí, y ya lo tenemos ¿ves? si no nos gusta el ancho, le podemos poner más píxeles al ancho del del píxel, ¿ves? píxeles uno, dos con dos ya se ve bastante bien ¿ves? lo guardamos y lo vemos ahí está, mira qué bonito ya se ve mucho mejor. Final step. Final step. Lo mismo. Ya lo tenemos ahí. Míralo. Se hace en automático. Si le voy a dar a ver. Tal. Tal. Y aquí lo tenemos. Súper chulo. Ya está todo listo. Y ahora. Con esta página. Que he guardado. Save. Me voy para afuera. Copio el enlace. Con este botoncito. Aquí. ¿Ves? Dice copiar enlace. Clic. Ya lo tengo copiado. Me voy a mi blog de notas. Y pongo landing page. Ahí está mi landing. La fuente de tráfico. Hemos dicho que es worldprofits.com Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. No te preocupes. Y me voy a rellenar. Ahora sí. Me voy a rellenar el título. ¿Qué título le voy a poner? Pues voy a copiar la página de ventas. Sin problemas. Esta. Get your free golden ticket and the biggest world well video opportunity ahí, control C me voy a la fuente de tráfico, control V y aquí le pongo el contenido que también va a estar en la página de ventas eh, es, simplemente tu email, bla bla bla plus, bla bla bla bla, ahí control C me voy para acá lo pego y voy a poner la URL ¿qué URL? pues la de la landing que ya teníamos aquí control C me voy para acá. Y la pego. Ya está. Eso es todo. Me aseguro que esté todo bien. Esto lo podemos hacer mucho mejor. Pero para efectos. Para efectos de este tutorial. Lo voy a dejar así. Pero hay que esforzarse un poquito más. Aquí simplemente le vamos a quitar. Fuera. Esto lo voy a quitar. Get your free golden ticket. Bla, bla, bla. Además. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla. bla. Vamos a ver si puedo ponerle alguna cosita más. Esto. Todo lo voy a copiar. Control-C, me voy a la fuente de tráfico y lo voy a poner aquí, sin más. Así. Ah, Una vez que tú recibas tu Golden Ticket, descubrirás. Y esto lo voy a quitar de aquí. Get Youth Free, bla, bla, bla. Y ahora sí ponemos esto. Ah, genial. Ya está. Ya me gusta todo lo que está hecho. Y antes de poner en Post Ad, atento, no vayas a dar a Post Ad hasta que hayas elegido... Dos categorías y un directorio. ¿Qué categorías? Hacer dinero online y Business Opportunity. Y luego, dentro de eso, yo voy a poner aquí Affiliate Marketing y en la parte de arriba voy a poner Business Opportunities. Aquí. Ya está. Ahora sí, ya que lo tengo, me voy a poner Post Ad. Y eso es todo. Y me pone exitosamente ha sido puesta y para asegurarte de los cambios usa el edit your ads, aquí está ves, es esta, perfecto y simplemente le damos a, mira ya tiene tres visitas y le acabo de poner tres views, así que está perfecta no vamos a hacer nada más, bueno pues eso es todo lo que te quería presentar hoy, has visto que no ha sido difícil tú puedes poner más post aquí, evidentemente si quieres poner más tendrás que pagar y puedes poner más ads aquí, pero con la versión gratuita tú ya tienes la opción de poner tus anuncios en 1451 sitios gratis, sin problemas. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y para ti, para ti, amigo visitante que te quedaste hasta el final, te voy a dar la landing que hemos hecho, esta landing page completamente gratis. La vas a encontrar aquí abajo en la descripción, hasta el final de la descripción. Vas a ver que dice landing page gratis y la vas a tener gratis. Cuando le des clic al enlace de la landing se va a abrir tu dashboard de System.io y si no lo tienes se va a abrir la página para que tú te suscribas y puedas tener gratis esta landing que acabamos de hacer y que es tan sumamente bonita. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el, la estrategia de hoy que puedes tener anuncios gratis y créeme, puedes ganar bastante dinero con este sistema probado para el mercado Anglo. Me despido de ti, no sin antes agradecerte el tiempo que has tomado para ver este video y para recordarte que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!